la dignidad humana, los derechos humanos, y apostamos con todas nuestras actividades y todo nuestro esfuerzo a promover que los gobiernos eh, creen oportunidades, sobre todo oportunidades para los jóvenes, ¿sabéis? La inmensa mayoría de la población africana es joven. Crear oportunidades para los jóvenes, para que no se vean obligados a salir. Eso es lo que los gobiernos no solían hacer. Ahora están reunidos en Abidjan, y van a hablar mucho de crear nuevas oportunidades para los jóvenes. Con esto concluyo y gracias por esa eh, colaboración en crear oportunidades. Como dice el Papa Francisco, las tres T's, tierra, techo, trabajo. Es lo que nos hace falta a todos para vivir dignamente. Muchas gracias y ahora quiero invitar a nuestro invitado especial, eh, Tony Romero, para que nos hable sufrir. Muchas gracias. mis reflexiones sobre la afrodescendencia, que es básicamente lo que quiero hablar, y, y también bueno, pues, hay cosas que volveré a subrayar sobre, sobre África y la relación con la afrodescendencia. Me gustaría centrar en mi resumen eh, de 2017, en la afrodescendencia y en el estado de las cosas a día de hoy. Tengo que comenzar por decir que soy de los que pienso que para entender la afrodescendencia es necesario hablar de África y de su diáspora. Y para entender África hay que también tener en cuenta su diáspora y la afrodescendencia. Solo así es posible diseñar y trazar un plan de acción efectivo. Han pasado tres años desde que se declaró el decenio de la afrodescendencia y desde mi modesta opinión se han dado pasos importantes, sobre todo en lo relativo a la visualización de la comunidad afrodescendiente. Tanto en Latinoamérica como en España, y Portugal donde se han trabajado mucho para decir estamos aquí, pero realmente todos sabemos que no basta con decir estamos aquí, debe existir una presencia real de la afrodescendencia en los espacios claves, policía, economía, justicia, si esa presencia no está, es imposible avanzar, y eso supone educación de calidad, puestos de trabajo y poder adquisitivo. Ahora, la pregunta es, ¿la sociedad está dispuesta a renunciar a sus privilegios? Me refiero a las sociedades occidentales están dispuestas a renunciar a sus privilegios y a compartir para, para dejar de bloquear a la afrodescendencia en, su, en sus objetivos la tímida visualización en algunos casos ha sido posible porque no supone un peligro para la medición o sea para la para los mencionados privilegios es decir que hemos avanzado en estos tres años que se declaró el decenio de la afrodescendencia pero esto ha sido simplemente porque se ha trabajado mucho en espacios de Latinoamérica eh, concretamente en Argentina México donde la población afrodescendiente era prácticamente invisible y a día de hoy pues hemos he encontrado una cierta eh, presencia o sea, con relación a años atrás. Pero la realidad es que esa visualización ha sido posible porque la sociedad en la que se vive en México, Argentina, Brasil, Cuba, que es un caso aparte del cual me quiero referir eh, en algún momento de esta intervención, no ha visto peligrar su estado de, de bienestar su, eh, no es un peligro que esa visualización, o sea, esa visualización no representa un peligro para la, la sociedad en la que viven las diferentes eh, comunidades afrodescendientes en Latinoamérica y eh, por ejemplo aquí en España hemos podido asistir este año a fotos eh, algo nunca visto eh, en gran vía con relación al proceso de afroconciencia. Hemos visto eh, muchas eh, acciones por parte de, de diferentes eh, espacios desde la comunidad afrodescendiente, pero al igual que, que en otros momentos cuando se han dado premios eh, en festivales de cine a actores negros eh, afroespañoles, eso ha terminado desapareciendo no sabemos por qué no ha tenido ninguna continuidad y me gustaría pensar que no va a ser eh, lo mismo con estos tres años que llevamos de lucha, de trabajo para visibilizar al colectivo eh, afrodescendiente por ejemplo países como Cuba, Brasil donde la población Afrodescendiente es bastante elevada a día de hoy no tiene presencia notable esta población en, en cálculos relevantes no existe o sea, ahora mismo eh, en Cuba hay una, se ha censurado un audiovisual de un autor que hablaba de que él se reconoce afrodescendiente solo decía eso y es algo que que no se quiere emitir en la televisión, es algo de lo que no se quiere hablar. Y no se quiere hablar porque en el caso de Cuba, como decía anteriormente, que era un caso eh, bastante peculiar, se defiende una eh, identidad nacional con todos y para todos. Pero no es real. No es real. Si, si no reconocemos esa presencia de la afrodescendencia, eh, nunca vamos a, a conseguir una sociedad eh, sana, una sociedad que sepa vivir con la diversidad. Y lo mismo sucede en Brasil, que, que también es una potencia eh, a nivel de, de comunidad afrodescendiente, y, y vemos dónde está la afrodescendencia. Está pues, cuidando de empleados domésticos, de... Empleado doméstico, de los trabajos más ya, donde no, hay, no se necesita alguna formación importante donde realmente pues, eh, no son trabajos que decidan nada y es importante para la afrodescendencia tener esa, ese apoyo ese respaldo para sentirse representados en una sociedad que supuestamente eh, es de ellos okay. Hay sociedades como la sociedad afroamericana, o sea, la sociedad eh, afrodescendiente en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, donde, se han, eh, donde existe eh, un fuerte racismo, pero la historia de estos países está tan vinculada a la comunidad afrodescendiente y a su diáspora africana que su lucha eh, es más evidente. O sea, su lucha en la conquista eh, sociales es bastante notable, mucho más notable que otras sociedades como la española, donde realmente eh, en mi corazón no podemos compararla con, con, la, con otras sociedades como la, eh, la americana, la, la estadounidense, la francesa o la inglesa. También quería hablar del de, eh, respeto a África. El respeto a África es algo que marca a la afrodescendencia y a la diáspora. Si dentro del panorama eh, en África, o sea, si vemos dentro de, de nuestro panorama afrodescendiente cómo eh, África ha estado marcada desde la esclavitud por el ser el sitio donde se va a buscar a donde se va a saquear, a donde se va a buscar la mano de obra. En fin, eh, es, es, es algo que no solo mal, marca el continente, sino marca también a su, a su diáspora. No hay respeto por África, no hay respeto. Y ese, ese respeto somos eh, nosotros los encargados de presionar a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, para que lleguen a acuerdo y se consiga... Eh, ese respeto que, que desde años, desde hace muchos, muchísimos años, eh, no existe. Y, y hablando de África, no quería dejar de mencionar eh, el tema que está sucediendo ahora mismo en Libia eh, con, con la esclavitud y, y los refugiados que, que llegan a Libia básicamente, o sea, principalmente de África Central no es un fenómeno que es nuevo, es algo que ya eh, existía y el otro día lo comentaba con Varón con eh, hay personas que viven en España que fueron eh, retenidos en Libia cuando, el, cuando la época de Gaddafi y pertenecieron al ejército de Gaddafi. eran, eran personas que intentaban llegar a Europa y que eh, eran retenidos y contra su voluntad ingresaban en el, en el ejército de Gaddafi hasta que conseguían escapar eh, y huir otra de las cosas que hemos visto este año y que me gustaría hablar, eh, recordar de África es la encarcelación de Ramón Esona. Ramón Esona es un dibujante muy crítico con el gobierno de Teodoro Obiang y que a día de hoy está en prisión simplemente por expresar lo que pensaba de, de su gobierno. cosas que suceden que hacen que el respeto a África y a su población directa e indirecta sea nulo. En muchos casos somos responsables del problema. Centramos nuestros buenos deseos y responsabilidades en ONGs e instituciones que poco o nada pueden hacer por solucionar el verdadero problema. Cuando somos nosotros quien debemos exigir el cese del saqueo a África, ...y la igualdad de oportunidades comerciales, el respeto que para... Perdón. ...el respeto, pero no la igualdad de oportunidades, o sea, el respeto... ...lo hacemos porque está en peligro nuestra sociedad, o sea, no lo hacemos porque está en peligro nuestra sociedad de bienestar. Tendríamos que emplear todos nuestros esfuerzos en presionar a nuestros políticos para que hagan su trabajo desde el respeto y la no injerencia en los asuntos internos de los países africanos. Es decir, solidaridad, sí. Saquear, legitimar, legitimar gobiernos corruptos, no. Es importante tener en cuenta que sin respeto no hay convivencia. Otro de los apartados que en mis reflexiones quería comentar es el tema de la religión. Con relación, o sea, con, con frecuencia, contemplo con mucha tristeza cómo es en los tiempos que corren la religión se ha convertido en la razón que justifica nuestros comportamientos. Pero veo desde la afrodescendencia en muchos países de América Latina la espiritualidad, que la espiritualidad sigue jugando un papel fundamental, sigue siendo un factor de unión, y que tal como sucedió con las poblaciones africanas que fueron arrancadas de su tierra en la época de la esclavitud, la religión fue fundamental para definirnos como miembros de un país, como parte de una nueva cultura dentro de una sociedad diversa. Y bueno, para ir un poco terminando, también quería hablar de las cosas positivas, porque supuestamente estamos en una celebración, ¿no? Y creo que hemos hablado un poco de muchas cosas negativas, pero creo que eh, estamos, o sea, estamos ante pueblos de África que cada vez rechazan más a sus dictadores. Y para mí eso es algo positivo. Pienso que en buena medida para el futuro y el desarrollo de los pueblos de África es eh, algo muy positivo. Otra de las cosas positivas a destacar es que desde nuestra sociedad cada vez más las voces se reconocen. O sea, la... Eh, Perdón, cada vez más las voces que reconocen cuál es el verdadero problema y que reclaman un marco de respeto inclusivo y un modelo de sociedad para combatir eh, las injusticias que, que están sucediendo en África son mucho mayores y no quería eh, terminar sin hacer una, una propuesta al Centro de Fundación África. Y me gustaría, eh, y de hecho nos, nos proponemos, o sea, proponemos eh, al centro que, que se cree un plan de estudio para dedicado a la afrodescendencia dentro del marco eh, africano. O sea que no solo se, sea una casa que, destinada al estudio de África, sino que también incorporemos a su diáspora y a la, y a la afrodescendencia. Eh, hay muchísimo material que está, subiendo, que está saliendo a la luz con, con el diseño de la afrodescendencia y me parece que este sería un marco idóneo para unir y ver, porque soy de los que piensa que, eh, que la, la, la afrodescendencia, África eh, y su diáspora son todo no podemos ver las cosas aisladamente creo que todo nos une una línea histórica que, que sería muy bueno rescatar en aras de tener mayor fuerza a la hora de enfrentar los, los problemas y bueno, en medio de todo esto sigo siendo optimista pensando que en 2024 cuando finalice el decenio cosas para el mundo en general serán mucho mejor. Feliz Navidad.